Buenos días, Víctor. Buenos días, doctor Sergio, Sergio y nuestro amigo y hermano Edward. Que están ahí, como de costumbre, redando cátedra, una tremenda producción de este programa con tanto diario que me senté hoy temprano a ver el, progr el programa. Se lo disfrutó entero, Sergio. Se han en esta cuarentena. En el de espera, <ríe> y tranquilito, gracias a Dios, pero es excelente producción. Desde la casa, ¿eh? es decir, que estamos sí, sí, desde sí. la casa, una excelente producción. Felicidades, chato. Entrando rápido en materia, sabe que Manny Ramírez, a sus 47 años, quiere regresar al béisbol de Taiwán. Sabe que Manny Ramírez estuvo en el 2013 en Taiwán jugando ya las últimas de, de Manny y quiere volver al plato en el, con 47 años. No sé qué, qué, qué se le opina con 47 años. Es que rico, te voy a recordar otro pelotero con la misma característica de Manny. uno de los mejores bateadores que ha dado la liga, se llama Julio César Franco. Y a Banco. los 50 años batió 260 en Grandes Ligas. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué puede volver? Es pero acuérdate algo de Julio César, que Julio César fue un tipo natural. Julio César nunca. Julio César fue a de plátano. A Palo Limpio, nunca tuvo ninguna situación de suspensiones de esteroides y Mani Ramírez dos veces salió positivo. Eh, a ver, eh, súbale eso, Pulsa María, súbale eso. Esas condiciones y características de Julio César Franco. Ese no, no, no, es increíble. increíble. Eso no tiene comparación. De que, lo lo lo lo que no es la misma que Ramírez. No, no, no. Sí. También el, el, el tenis italiano regresa el 4 de mayo. Está en espera de que se juegue en Italia el tenis. Vamos a esperar a ver si en verdad ese ya vuelve, se puede volver a jugar. Porque todo el mundo ha intentado, ha puesto fecha, pero ninguno ha podido realizar los eventos deportivos. También eh, ayer, estuve, eh, esta semana entrante fue el draft de la NFL, donde un dominicano, que hace 15 años no teníamos un dominicano, en el fútbol americano, y se trata de César Ruiz, que fue elegido por New Orleans Shen, en este draft que se realizó este fin de semana del fútbol americano. así que de Ariel, papá, sabe, papá. Ariel, ¿sabe usted dónde nació ese joven aquí en el país? No, no tengo esa edad. Es una pregunta de examen. Sí, porque el papá... El el papá. papá el papá es dominicano ahora con, mucho, ahora con mucho entusiasmo y alegría nosotros anunciamos el dominicano en serio sí, pero casi siempre ese ese muchacho es, es de nacionalidad americana pero sus padres son son sí, sí, sí, sí. Un, el dominicano el papá el papá de, el, de, el, el... Era, según estuve leyendo que él hizo un homenaje al, al padre el, pa, el papá es un tipo de estos tipos dominicano dominicano de verdad que cuando está, está en, fuera del país que no olvida su dominicanidad por ningún no lado. Son, están en los 80 están en los 80 que dominicano, dominicano. Por eso, aunque la mamá de la americana, eh, el papá mantuvo esa cultura desde que él es dominicano. Por eso es... Eh, es dominicano, sí, sí. sí es dominicano. Sí, sí. También ayer, ya David Díaz, ayer regresó a su casa. Ya una... Después de este largo viaje de, de la pandemia y las otras enfermedades que tenía. Pero ya, gracias a Dios, está en su casa David Díaz. Eh, esperemos que pronto ya tenga su recuperación bien, ya que esté bien ready, aunque a pesar de que ha bajado varias libritas, pero ya se está reponiendo otra vez David Díaz. Así que felicitamos a David Díaz. Otra noticia es que en julio, cada año en julio, se realiza lo que la ceremonia del Salón de la Fama y este año no se va a realizar. Este año, por pues, la pandemia no se, no se va a realizar. Donde habían dos piezas clave. Bueno, Isabel. parece que el problema con la conexión. De... Ok. Entonces decía ayer que no se va a realizar el, el, el evento del, no, del... El Salón de la Fama. Bueno, pues gracias, gracias a ¿Sabe por qué no se va a celebrar? Es que. Cooperstown, Town, eso, esos días, es un fin de semana para eso, no ni no que no, una ceremonia, de que Cooperstown, no, es un evento que viaja el país, el casi todos sí. los estados, se, se van, eso es turístico, eso es tres días de rumba no, de y buena, música no, y no, vaina no. de todo. Es ¿no? una Así. ceremonia, es una ceremonia de ingreso, ¿eh? es decir, que se hace una actividad de todo. La, la... Pues nada, serio, me trae mi cafecito, serio. no, no, está bien, está bien, está bien. Está bien. <risa> es que, gracias Ariel, qué manera más, más, especial de terminar este programa en el día de hoy, sobre todo con esa agradable noticia, Ariel, de que nuestro amigo David Díaz por pues, regresa qué a su casita ya. Eso nos dice de que está ya recuperándose bastante acelerado, Exacto, así que qué bueno. ¡Gracias a Dios que nos devuelva David Díaz! Gracias Ariel por compartir con nosotros. Ariel Romero, no hemos llegado al final